aquí un airdrop con nada bueno un eco balas de eco cargadores es que de verdad esto no me vale a mí para nada balas de saber todo luger viper viper y escalar bueno me lo voy a llevar por por llevármela eh, pues le he dejado aquí aún las cosas que tenía o oh, a ah, a ver ja, una Empire una Empire bueno me la voy a llevar porque tengo espacio aquí no había balas de Empire no porque si había balas de Empire pues ya que estoy me las llevo qué va no va a caer se abre, va balas de Empire en ranger me la voy a llevar. Me ha llevado una Viper, venga. Me he llevado una Viper. Por llevármelo. Strip, fuera. hay más balas de Viper. Que la Viper no es un arma que me, in me interese porque tengo esta de aquí, ¿no? Pero bueno, por si en algún momento la voy a usar. De todas formas, a mira, a ver, ahí arriba... No, ahí arriba no hay nada. No hay nada porque ya estuvimos el otro día y eso sigue completamente igual. Bueno. Estoy aquí en Holman, que se supone que se están aquí pegando a la gente. Aquí, aquí gente, aquí gente. Bueno, vale, vale, vale. Vale Estoy arriba No tengo granada ni nada A ver <risa> Fuera mamín, <risa> eh, no, tengo, no tengo nada para, para atacarle. A ver, <risa> se va a liar contra mí. <risa> Todas las... Es que no, no tengo, ¿eh? Yo vengo aquí a raidear sin, sin nada. Me ha dicho, venga, a ver si vienes a raidearme. Aquí estoy. ¡No! Me me ha da fuerte ¿eh? <risa> me va, me, me vas a poner a... a subirme la entrar ahí. No <risa> barra home lo maté. Oh, me los he cargado los dos. Me los he cargado los dos. Me los he cargado los dos. Y hombre. Vale, vamos a ver qué tiene aquí arriba. Aquí arriba no tiene nada. Y la dragon, nada por un locker, un Willy, un sniper. A ver, esto aquí, no, esto aquí. Eh, esto aquí, esto aquí, y acabo de hacerme espacio o no, no sé, pero creo que no me va a dar. No me da, tío, no me da. Bueno, pues me tendré que ir de aquí de alguna forma porque si el capullo deja hoy mi cama, yo tengo que volver a mi casa a pata. Bueno. vale ahí no hay nada vale pues me voy al que no para terminar este vídeo quiero que sepáis que no existe en este servidor nada de admin abuse a mí me, me están diciendo como en este vídeo y como me han dicho muchas otras veces cuando me he cargado a alguien que si estoy usando el admin que los he matado por culpa del admin y todo eso vale vamos a ver yo no uso ni el bot ni el banish cuando juego en este servidor ya vosotros lo habéis podido comprobar y sabéis que yo no soy así utilizaba antes los comandos para spawnear cosas en los medios roleplay en el servidor este de medio roleplay que teníamos pero este servidor, como ya sabéis, no es medio roleplay Este servidor ya es un servidor que viene siendo normal, pvp De todas formas, como algunos no me creéis Decís, no, vas a usar el, el admin, no sé qué Bien, voy a coger mi cuenta secundaria La de consola Y voy a empezar a tener que jugar con ese personaje Porque, al parecer, si me pongo a jugar a, aquí a un de con vosotros con mi cuenta principal de Asterio8youtube pues me empezáis a decir que si eh, admin abuse que si no sé qué así que nada empezaré a usar mi cuenta secundaria en el cual no tiene el admin y ya está que es tan fácil como yo ahora mismo podría hacer el un admin hago así y ah bueno no puedo hacer eso claro porque soy eh, un admin hasta ah, que quiero es soy el, el, el owner vale y veis no, no se me va no se me va a quitar aunque lo, lo haga eh, no se me va a quitar el admin voy a seguir siendo admin porque soy el owner del servidor pero bueno con mi cuenta secundaria no tiene nada que ver no tiene nada que ver con el servidor por lo tanto puedo estar jugando con ella y ahí pues no habrá excusas de que os mate diciendo eh, admin abuse te has hecho tp Has, no sé qué hay muchos comandos en este juego en este servidor como es el home y como son más cosas eh, que lo he hecho más que nada por comodidad para vosotros pero bueno hay gente que, que no entiende eso y que se piensa que más que yo lo que viene siendo eh, comandos para apoyar son comandos para para abusar no sé no, no lo comprendo pero bueno esto era todo quería que lo, que lo supierais y que bueno en principio pues jugaré con mi cuenta secundaria y ya volveré en otro momento a jugar con la cuenta primaria para que no me digan nada así que nada no mucho más espero que os haya gustado el vídeo si queréis más vídeos de un turno ya sabéis dale like y yo os lo traeré así que nada dicho dejar este capítulo espero que os haya gustado y adiós